Hola, mi nombre es Beatriz Fonseca y actualmente soy inspectora de Sanidad Animal en la subdelegación del Gobierno de Vizcaya. Dentro del edificio que veis a mis espaldas, el Palacio Chavarri, lo que ya me parece un lujo absoluto poder trabajar todos los días aquí. Pertenezco al Cuerpo Nacional de Veterinarios, un cuerpo con más de un siglo de historia ...adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Actualmente, orgánicamente, pertenezco al Ministerio de Política Territorial... ...pero funcionalmente dependo de Agricultura. Vengo de una saga de autónomos dentro del sector agroalimentario... ...campo que me apasiona y al que sin duda mi servicio público se debe... En cuanto a mi trabajo, eh, principalmente se trata del control de las importaciones de productos de origen animal no destinados a consumo humano, destinados a investigación, a la producción animal o a las mascotas y también el control de las exportaciones agroalimentarias nacionales. Somos el cuerpo de inspectores en frontera, garantes de la seguridad, la calidad, y el cumplimiento normativo tanto de importaciones como exportaciones ante el ciudadano, el consumidor, también ante el operador y ante los socios comerciales. Pero mi servicio en este cuerpo también abarca otras tareas y otras oportunidades, como por ejemplo las auditorías en plantas exportadoras, acompañando a las delegaciones de terceros países, como ha sido recientemente el caso de México, también el asesoramiento y la certificación del estado de salud de las mascotas en los viajes que acompañan a sus propietarios, asesorando a propietarios y a clínicos, también la gestión y el control de las ayudas dentro de la política agraria común o por ejemplo el control zootécnico de las razas autóctonas dentro del programa nacional. Anteriormente había trabajado en la investigación y también en la empresa privada, tanto en la industria alimentaria como en el campo farmacéutico. Y en ningún eh, trabajo anterior me había encontrado tantas oportunidades de desarrollo, de proyección profesional y también tareas tan diversas. Si me permites un consejo, si eres una persona motivada, proactiva y tienes vocación de servicio público, tu futuro está dentro de la Administración General del Estado. Además nunca es tarde, yo tengo 42 años, tengo un hijo y este trabajo me permite desarrollarme profesionalmente, estar reconocida y estar satisfecha con el trabajo que desempeño y conciliar mi vida familiar y laboral como ningún otro y me ha permitido volver en este caso a mi casa